Las principales fuentes de recursos externos de América Latina no son diferentes de las otras partes del mundo. El 80% de las exportaciones de Venezuela y el 40% de las de Ecuador las constituyen el petróleo. La agricultura y la industria representan más del 60% de las exportaciones argentinas y brasileñas, pero es otro recurso el que está haciendo la diferencia en la economía de la región, los giros de trabajadores que viven en el exterior en los últimos 25 años el volumen de giros para américa latina duplica cada cinco años y llegaba a 60 mil millones de dólares en 2006 de los cuales 45 mil millones proceden de inmigrantes en estados unidos tanto documentados como indocumentados que casi tres de cada cuatro inmigrantes ahora le manda dinero a su familiar en latinoamérica pero no solamente es el porcentaje que ha crecido también la frecuencia de los envíos antes eran seis, siete, ocho veces al año. Ahora estamos encontrando muchísima gente que no solamente lo manda mensualmente, pero muchos otros que mandan dos veces al mes. El envío de remesas es probablemente el programa de reducción de pobreza más efectivo en Latinoamérica. 20 millones de familias superan la línea de pobreza en la región debido a las remesas. Ahora sabemos que las remesas son mucho más que toda la inversión extranjera directa, toda la asistencia oficial para el desarrollo y toda la ayuda internacional combinadas. Un estudio realizado en 11 países por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe muestra que los giros representan una buena fuente de recursos para los familiares de las personas que van a trabajar en el exterior, pero no tiene impacto tan significativo en la reducción de los índices generales de pobreza de los países de origen de estos trabajadores. Isso só é válido para a primeira geração, né? porque o brasileiro que sai, o filho dele já não manda mais remessa. Né? É o, o, o Quem sai manda remessa, ou porque deixou a família aqui, ou porque pretende voltar ao Brasil depois, quando acabar o seu período de trabalho. Ademais, se observa que as remessas representam no mais de 10% dos recursos obtenidos no exterior. Ou seja, 90% do dinheiro permanece nos países desenvolvidos. Los inmigrantes mandan, envían 45 mil millones de dólares a Latinoamérica, pero también indica que, que ganan aproximadamente 500 mil millones de dólares. O sea que el, el, el 450 mil millones de dólares se invierten en Estados Unidos, se gastan en Estados Unidos, se pagan en impuestos, en servicios, en, en, en consumo, ¿no? hasta en algunas inversiones. La situación se agrava considerando que el perfil de los inmigrantes está cada vez más seleccionado. Además de la búsqueda por mejores condiciones económicas, se observa en América Latina el fenómeno llamado fuga de cerebros, cuya frecuencia es mayor en las áreas de ciencia y tecnología. De acuerdo con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y Caribe, CEPAL, el número de técnicos latinoamericanos fuera del país de origen triplicó en 10 años, habiendo pasado de 300.000 en 1990 para casi un millón en 2000. La consecuencia de eso es clara, perdiendo los profesionales más capacitados, les queda difícil a los países de la región establecer caminos propios para el desarrollo económico y social. Y eso es preocupante porque es la salida de personal cualificado y e obviamente la cualificación um de esa gente tuvo un costo de preparación y e como resultado, en no su momento de é, poder contribuir al proceso productivo, ellos salen del país. Para tentar minimizar este problema, a coordenação de perfeccionamento de personal de nível superior, órgão que não financia a pós-graduação de brasileiros, vem deixando de conceder becas integrais no exterior e apostando em um sistema de que o aluno passa um ano fora e três em Brasília. Isso também dá uma garantia muito grande de retorno, de novo, expomos os nossos jovens a ambientes que não têm tanto jovem mais, como é o caso da Europa. Então isso é sempre um risco. Não cabe ao Brasil oferecer oportunidades para que as pessoas prefiram ficar. Eu diria que hoje mais de 95% dos nossos estudantes dentro desse sistema não se sentem, vamos dizer, encorajados a deixar o país.